Contra sus, contra sus violencias, autodefensa, contra sus violencias, autodefensa, contra sus violencias, autodefensa, contra sus violencias, autodefensa. contra sus violencias, autodefensa. Igual este le pongo ahora para la la calle y la noche también son nuestras. La calle y la noche. La calle y la noche. La calle y la noche. La, son la calle y la noche. La, son la calle y la noche. La, No son muertes, son asesinatos, no son muertes, ¡Son no son muertes, ¡Son no son muertes, no son muertes, ¡SON no son muertes, ¡Son no son muertes. Aquí están los antifascistas. Aquí están los antifascistas. Aquí están los antifascistas. Aquí están los antifascistas. Aquí están los antifascistas. No! No olvidamos, Samuel, hermano, nosotros no olvidamos, Samuel, hermano, nosotros no olvidamos, Samuel, hermano, nosotros no olvidamos, Samuel, hermano, nosotros no olvidamos, hermano, ni un paso atrás, ni un paso atrás en igualdad y diversidad, ni un paso atrás ni un paso atrás! Ni un paso atrás! Que no, que no, que no tenemos miedo. que no, que no Muchas gracias a todas y a todos y a todas en nombre de, la, de todas las organizaciones convocantes, y vamos a pasar a ver el manifiesto final de esta manifestación contra la lgtbi y pidiendo justicia y un recuerdo siempre para las víctimas. Desde todas las organizaciones que estamos hoy aquí, nos reconocemos personas diversas y complementarias, porque la diversidad es lo natural y defender nuestra libertad, seguirá siendo nuestro bien más preciado. Es por ello que hacemos un llamamiento a la sociedad en general a participar en nuestra reivindicación, para exigir respeto e igualdad para todos. Hoy nos manifestamos por Samuel, asesinado en la Coruña, entre gritos de maricón de mierda, a manos de 13 homófobos que le dieron tal paliza que le mataron. Hoy nos manifestamos por Javier y Andrés, agredidos por un policía de Madrid, Hoy nos manifestamos por la mujer trans agredida en Santiago de Compostela. Hoy nos manifestamos por las dos parejas gay agredidas en Valencia, que en uno de los casos la policía les intentó disuadir de denunciar. Hoy nos manifestamos por el chico de San Cugar, apalizado hasta dejarla inconsciente. Hoy nos manifestamos por el adolescente gay de Palma, agredido por su propia familia. Hoy nos manifestamos por el grupo de jóvenes de Bilbao, agredidos porque dos chicos del grupo se dieron un beso. Hoy nos manifestamos por los tres jóvenes de Barcelona que sufrieron una agresión homófoba. Hoy nos manifestamos por el joven agredido a martillazos a la salida de un hotel LGTB Friendly del de Hoy nos manifestamos por Frank, que está siendo juzgado por cometer supuestamente un delito de odio contra los fascistas de Arte oír por llamarles transfobos y machistas, mientras ellos no hacen otra cosa que atacarlos. Hoy nos manifestamos por el chico de potes al que no contrataron en un taller al enterarse de que es gay. Hoy nos manifestamos por las personas agredidas y detenidas por la policía en la manifestación de Madrid. Hoy nos manifestamos por las que no se atreven a denunciar y por las que sufren en silencio porque no pueden ser lo que son ni en su propia casa. Hoy nos manifestamos porque si tocan a uno, nos tocan a todas. Hoy también nos manifestamos... ¡Nos no todos a todas! y todo a uno! ¡Nos todos a todas! Hoy también nos manifestamos por las políticas ultraconservadoras contra el colectivo LGTBI como es el caso de Hungría, los hechos de Georgia de hace unos días o los de Turquía. Así podríamos estar relatando durante bastante tiempo. La lucha de LGTBI ha sido y es dura. Muchos son los pasitos que poco a poco se han ido dando para conquistar nuestros derechos como personas hasta llegar al momento actual, en el que parece que retrocedemos a pasos agigantados. Por todo ello, nos van a tener enfrente. Volviendo al caso de Samuel, tenemos que gritar alto y claro que a Samuel lo mataron por ser gay. Porque cuando le apalizan entre 13 al grito de maricón o maricón de mierda, da igual cómo se haya iniciado la paliza es una agresión homófoba. Tapar esto es contribuir a la misma homofobia que llevó a su asesinato. Lo hagan Vox, la policía, la prensa o la justicia. Esa policía que niega que esto haya sido un asesinato homófobo es la misma que cargó contra la manifestación de Madrid en memoria de Samuel. Agredió a periodistas en ella y acabó con un manifestante detenido. Es la misma que agredió a Javier y Andrés. Es la misma que a una pareja de Valencia les aconsejó que no denunciaran la agresión. Es la misma en la que uno de, de sus principales sindicatos es Cusapol, afina Vox. ¡Basta ya de homofobia policial! Basta ya la basta ya la basta ya, la basta ya. La basta, la Que cada vez veamos que las agresiones por el y fobia crecen más y más no es algo casual. El PP y Vox no hacen otra cosa que soltar discursos de odio. Cuando no es hacia nosotras es hacia las feministas, es hacia las trabajadoras es hacia los migrantes, a quienes no han tardado en culparles de este asesinato, además de pactar eliminar las leyes que, aunque sea mínimamente, nos protegen. El PSOE le sigue bien de cerca, puesto que sobre todo este último año ha lanzado una cantidad impresionante de mensajes de odio contra el colectivo trans, además de bloquear y posteriormente recortar la ley trans que los colectivos pedimos. Los medios dan espacio a todos estos discursos de odio, cuando no los jalean directamente, como es en el caso del asesinato de Samuel, en el que rápidamente, tras decir los investigadores que supuestamente no había homofobia, no tardaron ni un segundo en predicarlo. La policía y la justicia están también repletas de lgtbi -fobia. Recién iniciada la investigación, nos dicen que no ha habido homofobia porque los agresores no conocían a Samuel para saber su orientación sexual, como si lo necesitaran. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes hemos sufrido agresiones LGTBI fóbicas ya sean verbales, físicas, psicológicas, sin que los agresores supiéramos, supieran si de verdad éramos o no LGTBI? Simplemente porque lo dan por hecho, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de expresarnos o por nuestra forma de vestir. Quienes nos dicen que no politicemos algo que es político también son cómplices, cuando no instigadores de la LGTBI fobia. Porque despolitizar un asesinato homófobo también es hacer política, es decir, que la LGTBI-fobia no existe, que no necesitamos legislación específica que nos proteja y que no tenemos nada por lo que seguir luchando. Una sociedad que se dice libre y democrática tiene la responsabilidad de corregir y denunciar estas situaciones de manera pública, exigiendo al gobierno estatal, a los autonómicos y a los municipales que actúen con celeridad, que nos defiendan de manera urgente y que protejan nuestro derecho a la vida y nuestra dignidad, históricamente ocultada, denostada y denigrada. Reclamamos que se desarrollen los articulados de la ley LGTBI de Cantabria para que no sea un papel mojado más, para que podamos construir una tierra de todas y para todas. También reclamamos que se apruebe la ley transestatal tal y como se pactó con, lo, con los colectivos, porque ¡con recortes no es ley trans! ¡Con recortes no es ley trans! ¡Con recortes no es ley trans! Con Cortés! Cortés! De nuevo, muchas gracias a todas por haber venido. Porque hoy ha sido Samuel, han sido Javier y Andrés, han, ha sido la mujer trans de Santiago, han sido las dos parejas de Valencia, ha sido el chico de San Cubar, ha sido el adolescente de Palma, ha sido el grupo de jóvenes de Bilbao, han sido los tres chicos de Barcelona, ha sido el joven inglés en Meixampla, ha sido Frank, ha sido el chico rey de potes y han sido tantos y tantos anónimos y anónimas que por la LGTBIfobia de la policía, de la justicia y de las instituciones en general no se atreven a denunciarlo. Pero mañana puede ser tú, pueden ser tus amigas, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clase, porque no son casos aislados y tienen una causa común. La LGTBIfobia mata. Justicia para Samuelito, para todas las víctimas de la LGTBIfobia. porque se va a hacer un estuche, lo que voy a hacer es que para los moldes y la Vamos, pero no lo he vamos, a ver a ver hacer algo